La verdad que estoy súper sorpre sorprendida de que, de que hay de que hay justicia que yo de verdad, la verdad que estoy sí. la verdad, eternamente agradecida. Algo que, que hasta ayer descreías, ¿viste, Vero? Justicia se encargue, que se, que se ocupe, sí, sí, yo pensé que iba a tardar mucho, que iba a ser un infierno, pero por lo menos es, es un es un alivio, es un es como una como una pequeña luz algo. Vamos a contarle Estoy eternamente agresivo Vamos a contarle a, mí, a la gente lo que lo mí, que sucedió ahogado. para que pueda entender. Vero, aguardame un segundito, sí. Eh, sí, sí, sí. porque después de las declaraciones de Verónica, sí, sí, eran claro. intrusos, la justicia de Mendoza detuvo a Cacho Garay, él está ahora con prisión domiciliaria y le puso una pulsera electrónica. ¿Es así, Pablo? Sí, es la información, por lo menos, que tenemos extraoficial. Estamos esperando también que se confirme todo de, de Mendoza, de, de esta información, ¿no? Eh, recordemos que también él sufrió un problema de salud, supongo que por eso tal vez eh, contemplaron el hecho de que esté en su domicilio. Eh, y lo que está dando a conocer el fiscal, que también entiende que Cacho puede tener los elementos para entorpecer a la justicia. Por y eso sí. es que también se dicta... Pero ¿no? es lo que esta contaba prisión. ayer Verónica, que, por que eso, los policías bueno, sacaban tiene... foto. Claro, exacto. Es como... Exacto, tal cual. Por eso creo que también toma eh, veracitud uh -huh. los dicho de Verónica con respecto al poder que tendría Cacho Baré, que el fiscal también lo entiende y por eso lo detiene y hasta le pone una tobillera. Pero Loro. contame, ¿cómo te sentís con, con esto, Vero? ¿Con el accionar de la justicia, con que él esté eh, con domiciliaria? No te puedo decir que me siento completamente tranquila, pero sí si si, si, si siento que por lo menos un poco que, que, que actúe, no sé, que la... Que la, que la justicia haya actuado sí. así tan rápido la verdad que estoy súper sorprendida te da esperanza eh, como te decía con mi abogado la verdad que que Fis, Fis chapero que lo quiero nombrar porque mm. es un genio la verdad que estoy re agradecida agradecer a la gente de, del hotel a la, agradecí a la gente que me estuvo conteniendo en el, en el refugio que no puedo decir cuál es eh, agradecida a Dios, bueno, nada, estoy muy, muy nerviosa Pero porque estoy así como en shock también quiero, todavía con todo esto. quiero aprovechar a decirte que... Porque sé que ayer, no termina todavía. No, ya lo sé, tu testimonio de ayer fue muy importante, no solamente para vos en lo personal, sí. también para muchas mujeres. Ayer me escribieron eh, muchísimas mujeres que están en, en tu misma situación o que pasaron cosas similares. Yo creo que... Por eso digo, primero felicitarte por tu valentía, porque todo lo que, lo que, la, lo que me decían en general, el sí. común denominador, era que no, no pueden hablar, que no saben no saben cómo hacerlo, no saben de qué manera. Y yo lo que les digo, que me parece lo que te sucedió a vos, que el, el, el, el puntapié inicial es la denuncia, es el poder hacerlo, es el, el poder tomar valor para, para hacerlo y también la contención, ¿no? Es la contención que te dieron a vos donde, en ese refugio donde estuviste y, y la verdad que sí. yo creo que... Para, para mí, desde la, de la Verónica que yo hablé el viernes a la de hoy, sos otra persona, Vero, y me encanta eso. Sí, la verdad es que ya puedo como respirar un poco. Sí, te digo, como que no me siento tan tan tan tranquila, porque obviamente de tantos años de estar manipulada y, y con miedo, pero sí a, la, a las mujeres, a las chicas que sufren esto, yo, yo les quiero decir que, aunque tengan miedo, cuando tengan miedo, que vayan y que hablen, que no se queden calladas, porque a veces... Obviamente que no, que no encontrás palabras para describir esas cosas que te hacen o, o siempre está esa, esa típica pregunta que te dicen, ¿por qué aguantaste tanto? ¿Por qué sí. no? Y porque la verdad que se, suf se sufre una, una manipulación, una no amenaza sí, y después sí, sí. te hace sentir miedos. Sí, entonces también eh, como existen, gracias a Dios, estos, estos refugios donde ayudan a las mujeres, que hay profesionales como como tuve yo, con, que bueno que, que te ayudan a, a entender, a caer, porque uno cuando entra en estas cosas eh, tiene mucho miedo, entra en shock y no sabe cómo es como que yo. Y saber, me Vero, que no está que me iba a sola morir, también. Que no sabía qué iba a hacer. Pero también tener en cuenta sí, que, no que, está, no que no sola, está sola. Aguardamos que mucha un segundo, gente Vero. que me apoya. Sí, tal cual, muchísima. Y ahora más que nunca, Maite. No, quería favor. sumar, Flor. Sí, porque... quiero agradecer eternamente a la gente. A raíz de, de tu testimonio, ¿Sí? Verónica, ayer, además de esto que es clave, que es la tobillera electrónica y la prisión domiciliaria, hay dos puntos: y es que se agravó la imputación contra Cacho Garay. Eh, ayer, Verónica, vos lo decías, que terminó siendo por ar,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 Eh, y que obviamente le, le aclaramos a la gente, ya lo dijo ella, pero digo y lo dijo Pablo, este relato y mucho más profundo lo hiciste en la justicia, eh, pero digo son, me parece que son dos puntos importantes, eh, esto, eh, el, el abuso sexual reiterado y la privación ilegítima de la libertad por parte de él hacia vos, Vero.